Seguimos acá en De Mañana. En este momento, atención, pendientes, conectamos con Arismendi la antigua, pues él está realizando un recorrido por las calles de San Francisco de Macorís tras denuncia por deficiencia en la recolección de los desechos acá en nuestra ciudad. Buenos días, Arismendi. Gracias a todos los presentes en el estudio. Asimismo, es, en los últimos días, eh, diferentes medios de comunicación se han hecho eco de las grandes denuncias que han realizado diversos ciudadanos a través de las redes sociales, donde estos denuncian seria deficiencia en el servicio de, de la recogida de basura en San Francisco de Macorís. Y nosotros en la mañana de hoy hemos decidido realizar un recorrido por las calles de esta ciudad del Jaya para contactar cuál es la situación real de la recogida de basura en San Francisco de Macorís. Hay que destacar señores que el pasado miércoles eh, dirigentes del gran Vista al Valle denunciaban eh, ya todo un proceso de lucha eh, para exigirle al alcalde municipal regular el, este servicio de la recogida de basura, pues ellos decían que el gran Vista, Vista al Valle tiene una gran cantidad de basura, lo que ha tornado la situación eh, un tanto eh, peligrosa. En, este, en estos precisos momentos, vamos por la calle 27 de febrero donde se puede observar que las calles, verdad, acá en esta parte céntrica de San Francisco se mantienen eh, totalmente limpia. Nosotros vamos a seguir eh, transitando por las calles de San Francisco para contactar qué tan real son estas denuncias que se han hecho a través de las redes sociales y en diversos medios de comunicación donde las personas denuncian eh, gran cúmulo de basura debido a la ineficiencia de... ...el servicio en la recogida de basura. En estos precisos momentos vamos por la calle eh, Santa Ana... ...donde ya sí se puede observar... Eh, un, ...una cantidad importante de basura en algunos lugares... ...y como le decía anteriormente, hace apenas unos minutos... ...aquí vamos también, observamos cómo se tiene prácticamente... ...un vertedero improvisado, esto es en la calle Santa Ana... Ya entrando al populoso sector que lleva el mismo nombre. Repetimos, estas imágenes son completamente en vivo para el programa de mañana. Y pueden observar ustedes a través de su televisor la gran cantidad de basura que existe en el sector Santa Ana. Lo que no sabemos es, aparentemente, hoy es el día programado para que... Eh, el camión realice el servicio dado a que la basura se encuentra, ¿verdad?, en el frente de los hogares, pero hay que también destacar, señores, que el, el sector San Martín, uno de los sectores más populares de San Francisco de Macorís, eh, varias personas se han manifestado a través de las redes sociales y han expresado su descontento con el servicio de la recogida de basura y estos denuncian un gran cúmulo de basura en el sector San Martín, donde nosotros mismos hemos sido testigos de que en ocasiones se han tenido que eh, establecer vertederos improvisados. Lo propio ha ocurrido también en el sector Ventura Grullón de esa ciudad, donde los moradores de esta zona han decidido realizar vertederos improvisados. Eso es lo que... Nosotros hemos podido contactar también en el sector 27 de febrero, eh, conocido como el sector Altos de la Javiela. Las personas han denunciado, ¿verdad?, una serie de irregularidades con este servicio. Ahí pueden observar ustedes, ya estamos en el sector Santa Ana de este, este municipio de San Francisco de Macorís, donde acá sí se puede observar un número importante una gran cantidad importante de basura en este sector Santa Ana, en San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a tratar de conversar con una de las personas que viven en este sector Santa Ana para saber que, cómo es el servicio de la recogida de basura, que sean ellos mismos que expresen cuál es la situación real de esta ...de la recogida de basura. Caballero, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Estamos en vivo para Telenor. Pro, pro. Bueno, el caballero se, se negó a ofrecer detalles de la Cámara. Caballero, buen día. El servicio de la recogida de basura acá en el sector de Santa Ana. Buenos días, ¿cómo están ustedes? El servicio está más o menos regular. En la otra administración edilicia... ...la, la basura la recogían siempre en la hora de la mañana. Lo que no permitía que ya cuando suba el sol, con este calor, el mal olor, los camiones vienen, exprimen la basura y da muy mal olor, eso causa muy mala impresión. El gobierno de edilicio nuevo, que lo preside el señor existió, eh, de de las Rosas, debiera ser un poquito más cuidadoso y ponerse en esa, porque eso perjudica la salud. Muchísimas Bien, gracias. Ahí escuchaba José, uno de los ciudadanos de... De, de, este, de esta eh, localidad del sector Santa Ana, donde decía que el servicio de la recogida de basura se ha regularizado. También destacaba, ¿verdad?, una nueva modalidad que se implementó en la gestión pasada y es el servicio de recogida de basura en horario nocturno, pues ellos decían que eso puede ayuda a, a la circulación del tránsito. También hay que destacar, señores, que cuando se hacía se la recogida de la basura en horas del día, estos camiones hacían un entaponamiento tremendo en el tránsito y ya con esta nueva medida, ¿verdad?, de la recogida de basura en horario nocturno, esto ha ayudado a descongestionar un poco esta situación caótica que también mantiene el tránsito de San Francisco de Macorís debido a que los principales semáforos de la ciudad están completamente dañados. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.